Vamos a realizar lo que las grandes multinacionales americanas, las de bien lejos, hacen Que es la pausa activa No, no, qué es Armida Además, ¿no se supone que usted ya no es la presidenta? Pero soy la dueña Y yo quiero que mis empleados gocen de buena salud No es posible que una empresa que vende seguros sea representada por gente enferma, estresada Lo que no es posible es que usted nos obligue a hacerlo No, espere tantico Nosotros no estamos obligando aquí a nadie, No, señor nosotros queremos que ustedes hagan ejercicio, pero sobre todo que nos integremos, que nos conozcamos bien. ¿Mm? Y si quieres saber de quién fue la idea, no. Mi tía, no, señores. Fue mía. Porque hay un estudio de la Universidad de California que dice que las pausas son buenas para el estado físico, para la salud mental. A mí lo único que de verdad me hace bien es no perder el tiempo. Ay, ay, sí, si mire, ¿sabe? ¿sabe qué? Tiburcio, bueno, puede que usted tenga razón. Hm. Sí. Ay, a ver, Magdalena, ¿usted de qué lado está? A ver No, pues es que yo no estoy del lado de esta mujer Porque me parece que las ideas que traen son de poco criterio improvisadas Pero en este caso, ya que es un estudio de la Universidad de California Y además viene el divorcio que es un joven preparado, pues es diferente Muchas gracias, Magdalena Exactamente Además, a nadie le hace daño hacer un poquito de ejercicio Así que vamos a hacer una técnica que yo me inventé hace unos años Que es la mezcla de dos bailes Calente Todos en línea, por favor vamos, vamos, vamos, vamos. Un poquito, eso. ¿Sí Vamos a pasar a sí. la primera. rápido, los brazos, trabajosos, subir de la cabeza, ahora todo. El cuerpo giremos, debo subir.